Soy Silvia Dri. resido y trabajo en Concordia, en el departamento Concordia. Soy docente, de profesión docente. Mi título de base es profesora superior en Ciencias Sociales, pero también soy maestra. Y actualmente, bueno, trabajo, dirijo una institución educativa. Y estoy a cargo de la coordinación pedagógica departamental de la ESI en el departamento Concordia. La ESI trajo a mi vida una forma de resignificarme, resignificarme como docente porque fue en el ámbito educativo donde redescubrí o descubrí esto de la educación sexual y resignificarme también eh, en todo este trabajo con la ESI como ciudadana y como mujer. Es un, fue un lugar que encontré para poder Reconectarme con otras, con otros y particularmente con niñas, con niños, con adolescentes, con jóvenes que transitan alguna trayectoria educativa. En primer lugar, eh, desde un posicionamiento eh, bueno, pedagógico, porque... Cada contenido es pensado o lo pienso en función de los ejes o de la ESI o de las propuestas o de alguno de los temas emergentes de la ESI. Eh, eso en primer lugar y en segundo lugar también esto me lleva, me ha llevado a pensarme permanentemente en cuanto a, bueno, desde la selección de contenidos pero la selección de bibliografía, la búsqueda permanente de poder pensar en, en temas que incluyan en temas donde pueda trabajar las problemáticas o las temáticas que traen las chicas y los chicos al aula